de mi labio, no hay más que ofrecerte delante de tu presencia, recibelo papá Mi alabanza Ay, ay, el cielo Me llamo para cantar, me llamo para orar Me llamo para cantar, me llamo No se amó para cantar, no se para orar. nos se para cantar, nos se para orar. Me alaba. sirémo hay en la gloria me amo para cantar cantar me llamo para orar no se llamo para cantar no se llamo para orar nos llamo para cantar nos llamo para orar, nos llamo para cantar, nos llamo para orar. de tu presencia Quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Y cada día más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 Y cada día más Te pido más poder Te pido más poder Te pido más poder Y cada día más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 preparémonos prepárate hermano prepárate hermana a la nueva perú salve. prepárate hermano prepárate hermana a la nueva Allá cantaremos, allá gozaremos a la nueva Jerusalén Allá cantaremos, allá gozaremos a la nueva Allá no hay dolor a la nueva Jerusalén. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor a la nueva. Prepárate, hermana, a la Nueva Perú, sale Prepárate, hermano, prepárate, hermana, a la Nueva Perú, sale Allá gozaremos a la Nueva Jerusalén. Allá cantaremos, allá gozaremos a la Nueva perú Vosotros, para que en donde yo esté Vosotros también estéis Prepárenme después